¿Qué pasa, Peña? Por fin terminó la cuarentena. Pero cualquiera se confía. Desde luego algunas de las secuelas de esta crisis son ya más que evidentes. Otras se verán con el tiempo y con respecto al cannabis, pues chicos, seguimos igual o peor. Mientras nuestros políticos parece que no acaban de ver la gran oportunidad que esta pandemia nos brinda para dar un acceso seguro y controlado de los usuarios a la planta del cannabis, desde la sociedad civil se siguen demandando cambios en las políticas de drogas que no criminalicen, sino que protejan los derechos de los usuarios. Desde Marihuana Televisión queremos animaros a dar apoyo a la campaña Support Don't Punish que el próximo viernes 26 de junio se realiza a nivel internacional y para el que estamos preparando un programa muy especial en directo con las compas de CONFAC. ¿Te sumas? Volvemos a Colombia con nuestros amigos de Breeders para mostraros una nueva entrega con algunos de los bulos y mitos que circulan sobre el cultivo del cannabis. Mucha gente en la, en la tradición pues del cultivo del cannabis creen que lavando las raíces, faltando una semana para la cosecha, primero que es el lavado de raíces para ellos es 20 veces el tamaño de la maceta en agua, o sea que si esta maceta es de 20 litros... Yo tengo que aplicar 400 litros de agua, 400 litros de agua, primero. Lo segundo es que ellos creen que cuando lavan las raíces, lavan la flor, la limpian de metales pesados, la limpian de toxinas, un montón de mentiras, ¿cierto? Mientras que es al contrario, la planta no puede vomitar, ¿cierto? La planta no puede devolver lo que ya se comió entonces ya nos dimos cuenta en los análisis de laboratorios que le hemos realizado a las flores que si el suelo tiene metales pesados la planta inmediatamente va a salir con esos metales pesados por mucha agua que le eche sí. y que a pesar de todo eso que están haciendo lo que están haciendo es un desperdicio de agua entonces primero es una práctica que no es ecológica y segundo se está buscando algo que no se va a conseguir nunca que es limpiar de cosas tóxicas o de los abonos, porque hay gente que aplica abonos hasta por miles, ¿sí? todo el día, todos los días le aplican un abono diferente, pero realmente aquí se puede ver que este que es un cultivo que solo tiene agua y humus de lombriz es posible lograr un desarrollo, si no es que comparable o mejor que muchos de los que aplican más abonos, es un resultado muy efectivo, sobre todo para el tema de la producción calculada, para el tema del cannabis medicinal. O sea, lo mejor es no utilizar... Lo mejor es no lavar ni, la raíz. Ni, ni, y, por, y previamente no haber utilizado metal. O sea. Eso, y no utilizar... Mirar bien que los abonos no tengan agrotóxicos, que no tengan pues como componentes que se vuelvan tóxicos para la planta. Porque muchas veces los abonos sintéticos vienen con muchos componentes tóxicos. Y como los abonos sintéticos se, resuelven en, se disuelven en agua tan fácil, son los favoritos uh -huh. del cultivo de cannabis pues, mundial. Pero ya esto... Uno ve la evidencia de lo que puede hacer uno solo con el agua y con un sustrato orgánico, con materia orgánica, pero sobre todo vivo, porque esa también es otra. Los sustratos inertes, como la turba y como los otros, Necesitan mucho abono, como el sustrato está muerto, por ser de ese tipo, que para garantizar que sea aireado, entonces empiezan a buscar otras cosas y se gastan la plata es en los abonos. Puede ser indoor o outdoor, lo mejor es un proceso limpio. Indoor, outdoor, lo que sea, proceso limpio. Y entre más limpio sea el proceso, mejor es el resultado. Bueno, y cuando estamos hablando del grado farmacéutico, pues de la medicina, ahí sí no le van a tolerar que haya un nivel mínimo de metales pesados o un nivel mínimo de pesticidas o trazas de algún tóxico que ya aparecen en listados gigantes y en esos análisis de laboratorio, si supera cierto margen, le rechazan la flor. Mm, ¡Qué interesante! ¿Quién lo iba a decir? Estoy deseando ver el próximo y hacer mis propias pruebas. Por cierto, mirad lo que hemos recibido para testear, el nuevo kit Sputnik Light LED Vertical, cortesía en exclusiva de nuestros amigos de Shiva Distribuciones. Os presentamos la revolucionaria luminaria Sputnik Light 315W Vertical, con la que conseguirás unos resultados espectaculares. La producción estimada de un cultivo de interior con este sistema LEC es de 550 gramos por metro cuadrado de grandes gordos y resinosos cogollos. Su onda de baja frecuencia consigue que las bombillas duren mucho más tiempo, manteniendo la calidad de la luz aprovechable por las plantas. Su diseño vertical con el balastro encima del reflector hace que el peso esté equilibrado y ocupe la mitad de espacio. Cuenta con una tecnología que permite encender la bombilla estando hasta 20 metros del balastro. Dispone de control de atenuación de luz digital inteligente, ahorro de energía de más del 25% con respecto al resto de luminarias del mercado. Sin duda esta luminaria es lo mejor en relación calidad-precio que hemos visto en pruebas realizadas con luminarias LED de gran calidad y precios que superan los 500 euros. La luminaria Spundic Light la supera en calidad de producción con un coste mucho más bajo. Además, el consumo y la temperatura de las luminarias y bombillas Spundic Light es notablemente inferior al resto de luminarias LED del mercado y tiene un precio muy asequible. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que mientras estamos en cuarentena podéis encontrar nuestros vídeos en la web, en Vimeo y en otras plataformas. ¡Hasta pronto!